que empresas ponen a su disposición. Por tanto, es una forma de, de acercarles a lo que va a ser su futuro profesional, sin duda. Nosotros realmente en la Universidad, en la Universidad Politécnica de Valencia, recibimos mucha carga lectiva, prácticas también, pero nos falta realmente algo más aplicado. Y tuvimos la oportunidad aquí en el Desafío Milenias. Algo que realmente ayuda a los estudiantes universitarios y pensamos que aparte de tener una solución que implementarla pues, nos haría aprender vamos, y disfrutaríamos en el proceso básicamente. Vimos que teníamos un problema eh, los estudiantes universitarios que es a la hora de tomar decisiones dentro de la, de la universidad, eh, no conseguíamos eh, información de calidad. Eh, muchas veces en los papeles las cosas parecen muy bonitas y después las la prácticas son diferentes. Entonces, Quiero saber opiniones reales y veraces. Entonces se nos ocurrió el hacer una página que, a partir de tu formación y de lo que quieres trabajar, que te diga qué es lo que te falta. humano de, de Plexus es la parte más importante de, de Plexus y ese equipo humano se nutre principalmente de, de la universidad, que nos dedicamos principalmente al desarrollo de software y a la administración de sistemas. Entonces digamos que van a tocar al mundo directo de, de la gente que está trabajando en proyectos que se asemejan lo más posible a lo que ellos nos cuenten. Lo primero me pidió que le contase la idea y luego ya después de eso ha ido buscando esas deficiencias que es lo que tenemos que pulir ahora. Nos han dado también la posibilidad de proporcionarnos material tanto a nivel electrónico eh, a nivel de programación nos han ayudado a establecer límites y más o menos la ruta seguir Entonces puede como que ser eso pero que también como que incluya más aspectos Muchísimas gracias Pues nada, Carla, ¿y a ti no diese alguna duda más? ¿Algo que te gustaría comentar? Eh, un proyecto real como este eh, nos permitirá aprender más y a sobre todo aplicar esos conocimientos que hemos ido ganando a lo largo de la carrera y que no hemos podido aplicar hasta ahora. Y realmente buscarnos la vida. Yo creo que eso es una cosa que las empresas valoran bastante en el tema de contratación. Y se pueden hacer cosas realmente importantes, eh, proyectos y hasta nuevas empresas u organizaciones. Creo que sí, me veo trabajando en algo parecido en un futuro cercano.